muy muy contento la verdad eh, celebrando el arte y celebrando también el cine y estaremos hoy viendo eh, a otros compañeros alfa. competir alfa. y ahí está el alfa para el, el proyeccionista que sale en junio y a finales de junio salen proyeccionista que tuvimos feliz hermano cindy galán y abriones estuvimos en miami nos fue muy bien en la crítica y la verdad que estamos muy ¿Bien? Ahí, la isla de plástico no tenemos fecha todavía. El cine latino está, la la la... está... Sí, está, imagínate ahora lo que pasó con Roma, eh, está muy bien, o sea, hay una película de habla española nominada a mejor película en, en, la, en la sección eh, de Best Pictures. O sea que cada vez ya el idioma es universal, el es lenguaje más es cinematográfico más que un idioma. Claro que va a pasar. O sea, yo me imagino que con el tiempo estamos creciendo y cada vez estamos evolucionando más y esperamos que siga creciendo el cine, lo, que, lo importante es crear una identidad nacional importante y seguir mirando hacia adentro.